Hola mi gente, yo Red Story estamos aquí en... no sé cómo se llama esto, Goodbye New World creo Y vamos a empezar Parece que es algo de un suicidio, no sé Y bueno, estamos aquí Aquí con una beta de un videojuego están contando una historia acerca de que por qué se despide del mundo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quiero ver luz. Ok, ahí vemos un juego en primera persona. No me puedo mover con los mandos, ¿no? Y bueno, vamos a ver. ¿De qué se trata este juego? Este. vemos algo tipo Minecraft. Una, la copia barata de Minecraft. Ahí no sé, cayó el infierno. <ríe> es la, la burla de Minecraft. Diciendo adiós. Adiós. Adiós. ¿Qué es esto? Oh, no me siento bien, yo pienso que debería beber el resto de mi bebida Ok, ¿qué tenemos aquí? Este juego es la la burla de Minecraft ¿Por qué decir esto? Porque Minecraft apesta, en serio Ok, yo... Ok, ok Abrimos la puerta Bueno, aquí tenemos las típicas cositas de Minecraft ¿Y <ríe> qué es esto, en serio yo? ¿Qué es esto? Adiós nuevo mundo. El mundo de Minecraft. Si ese es el nuevo mundo, ¿qué será el nuevo orden? Aquí tenemos otra casa. Ok. ¿Qué es esto? Papel higiénico. <ríe> Adiós, nuevo mundo. Voy a suicidarme. Voy a suicidarme porque es un nuevo mundo. Adiós, nuevo mundo. Me despido. Porque Minecraft apesta. Minecraft es para niños ratas. Y Minecraft es una mierda, en serio. <risa> ¿Qué es esto? En serio, no entiendo qué es esto. Ni siquiera puedo ni subir bien los escalones, en serio. what the fuck, yo? Me largo de aquí y me aburre este puto juego. Adiós. Dice, esta puerta está abierta. ¿Ok? Donde sea Si está abierta como puta La ver. Ok Ok, ok, ok, ok <ríe> Hay una luciérnaga Supuestamente por aquí Ok, aquí tenemos otro refugio más. Un refugio más que solamente este sonito me da terror, me causa. Yo. Que cerró la puerta y se hizo. La puertita vieja ¡Dios! Creo que me voy a suicidar Porque este sí es el nuevo mundo tenemos aquí no sé cómo recoger esto con la letra e tenemos una, una cama quiero largarme de aquí <ríe> hay una un sonido extraño y sinceramente, sinceramente no sé por qué esto aburre pero si es un nuevo mundo, que alguien me lo explique. Si es un nuevo mundo como todos lo dicen, que alguien lo explique por favor porque yo no lo veo como un nuevo mundo. Sino como un nuevo aburrimiento. There is a note Hay una nota aquí. ¿Dónde hay una nota? there were two people on the world who Y okay. Edward When settlers spawned the villages they created these two people were worshipped as if they were gods they Las shaped the world okay no sé qué es esta mierda pero bueno Que alguien por el amor de Dios me ayude, en serio Que me voy a suicidar, en serio ¡Me voy a suicidar! <risa> no puede ser aquí Aquí no hay nada, aquí es Simplemente algo blanco y ya Voy a suicidarme, no No lo hagas, Rextor, no Tienes familia que mantener No, no No sé si hacerlo o no Me suicido o no No hay nada, esto es esto es una mierda de juego Esto es la razón por la que Minecraft apesta Y voy a suicidarme, adiós nuevo mundo ¡Adiós! <ríe> no encuentro nada de sentido A esta puta mierda, en serio ¿Qué le puedes encontrar a en un puto juego Que ves unos, unos cubitos pixelados? Se supone que aquí va a haber una razón y la razón es que Minecraft apesta. Esa es la razón. La razón por la cual hicieron este puto juego. Porque dijeron adiós al nuevo mundo de la mierda. <risa> en serio, no le veo sentido a esto. ¿Qué? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? qué? Adiós puto mundo. Adiós Minecraft mundo. Que en paz descansen las personas que Que compraron esto. ¿Me no. Es una versión beta de la versión chatarra de Minecraft. A ver. Ya entramos aquí. Y sí. No hay nada más que una mierda y tras mierda, tras mierda. Ya entra aquí esa puta casa. La puerta está abierta. ¿Dónde puta está abierta? ¿Dónde mierda está abierta? Imagino que tengo que suicidarme para poder entrar ahí. Supongo yo, ¿no? No hay nada en ¿sí? serio El audio se repite Es una mierda Y una mierda Y más mierda Y más mierda Entonces chicos Ya saben por qué Minecraft apesta Porque es repetitivo Es una mierda Y es una mierda Y es una mierda Tras mierda Tras mierda Tras mierda Tras mierda, tras mierda, tras mierda. <risa> Bueno chicos Eso ha sido todo este Espero que se diviertan Y hasta la próxima Adiós al nuevo mundo